Patricia Ramírez estalla en la COPE fuera de antena por su hijo, Gabriel Cruz. Lo ha revelado Cristina López y en su programa fin de semana en COPE. La locutora ha hablado con la afligida madre. Ya no ha aguantado más y ha estallado en lágrimas. Está rota. Aunque durante todo el calvario que sufrió durante la desaparición de su hijo y su posterior hallazgo tras haber sido asesinado por Ana Julia Quezada se mantuvo con enorme firmeza, la madre de Gabriel Cruz, Patricia Ramírez, se ha roto este domingo en un día tan señalado como el Día de la Madre. Por este motivo recibía la llamada de Cristina López-Silikting, la directora de fin de semana de COPE, que contaba a sus oyentes que el viernes llamaba a Patricia Ramírez, la madre del pescaíto de todos, decía Cristina que confesaba que su bonso no quebrada, lloraba desconsoladamente como no la habíamos visto llorar en el tiempo que como buena madre tuvo hacer de tripas corazón y mostrarse fuerte. López Silichting revelaba a sus oyentes cómo estaba Patricia, sollozaba desconsoladamente, sin freno. Le mandé un abrazo de España. Le di las gracias por haber sido tan buena, por haber refrenado nuestra ira contra la asesina. Por dar ejemplo y guiarnos a todos como madre. Ella nos mandó un abrazo y se le quebró la voz. Cómo me gustaría creer en los milagros y vivirte un minuto, solo un minuto más. Precisamente, este día de la madre Patricia Ramírez ha remitido una impactante carta a los medios. Ahora suena, Gloria a ti de Rosarillo. La escucho y de repente a mi cabeza se me viene confesarte que sé que tengo que vivir con tus recuerdos. Pero hay una parte de mí que espera volver a verte, escucharte, sentirte, más allá, en un milagro. Dios. Cómo me gustaría creer en los milagros y vivirte un minuto, solo un minuto más, dice la desconsolada madre. Si sigo soñando se me viene tu carita y ojos tiernos, a la vez que te me acercas pidiéndome mimitos, dejando aflorar tu ternura y limpieza. Imagino cómo te abrazarías y seguro que te encogerías como un paquetito entre mis brazos y me hablarías, primero triste, diciéndome lo que me echas en falta y lo que esperas que haga por ti, dice la madre de Gabriel. Sé que te alegraría saber que, junto con papá, nos estamos encargando de que no se mencione a la bruja mala. A continuación, la madre reproduce un supuesto diálogo entre ella y su hijo, en el que éste le diría pizpireto y con voz de entusiasmo que ha visto miles y miles de peces y a todo el mundo escuchando girasoles, porque todos le quieren mucho. En este diálogo el pequeño le confiesa a su madre que fue él el que mandó una carabela portuguesa a la costa de Almería que tanto les enamora a los dos para que supiese que está con ella. «Lo sabía mami», me dirías, «porque hablábamos mucho de ellas, y recuerda que Víctor, el gran buceador, nos dijo que era imposible verlas en nuestro mar. Creo que, después, se haría el silencio y nos miraríamos. Te diría te quiero y tú responderías, yo más te imagino en tono bajito y sonriente», Infinito, yo te respondería, más infinito elevado al infinito. Después nos quedaría el silencio enamorado y nos despediríamos. Sin la bruja mala. Patricia asegura en su carta que quiere seguir protegiendo a su hijo, a su sonrisa eterna, principios, valores y su alegría en su forma de vivir. Lo hago de diferentes maneras, cuidándome para estar fuerte y poder seguir andando con el arrojo necesario. Sé que te alegraría saber que, junto con papá, nos estamos encargando de que no se mencione a la bruja mala, y haremos todo lo posible porque no pueda hacer daño nunca más. Sabemos que prefieres ver gestos de alegría y amor en los que tu esencia se vea reflejada, añade.